La palabra chamo, porque bueno, tú sabes que en Venezuela los muchachos jóvenes se le dice chamo, chama, chamo. Y cuando llegamos a la iglesia de los Carmelitas a ofrecer los productos, las arepas, epa chamo, chamo, mamá chama, papá chamo. Entonces un día buscándole el nombre, eh, yo quería como de repente el rinconcito venezolano, el sabor venezolano. Y las muchachas dieron, no, el chamo, los chamos, ustedes son chamo. Y chamo, y chamo, y chamo se quedó. Llegué a finales del 2013. Llegué con dos maletas y muchos sueños. Y alguien nos habló de que por qué no trabajamos con arepas venezolanas, si la arepa venezolana está tan, tan buena, que por qué no trabajamos con las arepas. Y comenzamos a hacer arepitas. Yo le oraba mucho al Señor y le pedía que, que me devolviera a mi país. Y cuando yo decía que me iba de allá me decían, no, no te vengas. Estás loca, no te vengas, no, no te vengas, quédate allá, aguanta, aguanta. Y aguantar era dormir todos en una habitación, aguantar era a veces no tener las tres comidas como era, a veces caminar mucho, caminar mucho, mucho ofreciendo nuestros productos. Y un día, porque esta calle era bastante sola, un día alguien nos dijo que, que abriéramos un local. La señora vive allá que se llama María y me dijo, Sonia, donde tú te coloques con esa arepas te va a ir muy bien. País ha gustado mucho de, de, nuestro, de nuestra sazón y de nuestra de nuestro comida venezolana, de verdad que sí. Y vienen, regresan. El país ha que a que ha venido a comer su pepito vuelve. Nosotros le colocamos el tomate, la cebollita, el apio España, o sea, las ramitas, y eso da mucho sazón. No, no utilizamos químicos. Eh, tenemos una comida rápida, pero muy casera, y de verdad que ha sido un punto de referencia para. Para muchos venezolanos, aquí llega mucho venezolano a comer sus arepas que tenían muchos años de no comer porque hay gente que tiene tiempo acá, a saborear nuestra sazón ¿sí? y también a buscar trabajo. Por aquí circulan hasta tres, cuatro personas diarias buscando trabajo. Venezuela ha sido un país muy próspero, Venezuela es un país muy rico, Venezuela es un país pujante. La gente es maravillosa, todo, pero ha sido mal administrado. Ha entrado personas con unos conceptos errados, ¿sí? con unos cuentos de socialismo bien inventados y un comunismo y, y nos está dañando y nos ha deteriorado. Las familias están muy, muy desunidas en este momento. Eh, se han fraccionado muchas familias. Ahorita al, las mamás están sin los hijos porque los hijos se fueron a otro país. Las esposas están sin los esposos porque los esposos también viajaron a otros países. A ustedes que han visto a Venezuela como el país del ensueño, el país de la maravilla, el país de las oportunidades, el país de lo, de lo mejor. Ese país de lo mejor que tuvimos, hoy ya no lo tenemos. Yo hace dos meses fui a Venezuela. Es, es fuerte, es muy fuerte, es una guerra civil, una guerra civil donde no me importa el otro, no me está importando el otro para nada, pero todo esto va a salir adelante, yo estoy muy convencida que eso va a suceder, yo creo y yo espero que, que así va a ser, que Venezuela muy pronto, pero muy pronto se va a recuperar.